Violencia de género es dar por hecho que las mujeres tienen que hacer el trabajo de cuidados en el hogar, obligarlas a ello y además condenarlas a ser dependientes económicamente porque ese trabajo no está ni remunerado ni valorado.